Eh, bien, pues, eh, este espacio que en este momento nos conceden es para compartir con ustedes un poquito acerca del acceso abierto como un canal de, de difusión, de divulgación. Me da mucho gusto que nos acompañen profesores, investigadores. Finalmente, ellos son quienes contribuyen o ustedes son quienes contribuyen a este beneficio. ¿sí? Eh, voy a pasar una presentación, por, por por alguna razón no la llegaron a ver. Me comentan. <risa> <risa> ya les estoy compartiendo, pues ¿Alguien me puede indicar si ya la ven? Ya, ya se ven. Perfecto. Muchas gracias. Bien, así como lo dice el nombre, el acceso abierto como un canal de participación en la chat. Eh, vamos a hablar de un poquito acerca del repositorio institucional y en particular también de la biblioteca digital. Ambos recursos de nuestra institución, todos ellos en acceso abierto. ¿Por qué es un canal de divulgación el acceso abierto al... en temas de ciencia? Existen diversos canales de comunicación, de revistas y de alguna manera científica. Hola, Brian. estoy escuchando un curso de Zoom. Sí, para oh, digo nada más. Por favor, ahí. El... Es que es para cinco décimos extra. sus micrófonos. Sí, ay, Mira que son un buen. Hola, buenos días. Bueno, bueno. Hola, bueno, Edith, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, oigan, tienen que silenciar el micrófono porque se escucha mucho ambiente, sí, sonido ¿sí? de ambiente. Si sí, el anfitrión puede musear a todos. ¿eh? Sí, podría. Me voy a silenciar. Sí, ya están todos los micrófonos cerrados. Muchas gracias. Eh, bien, regreso a la presentación. Eh, como les comentaba, eh, el, el acceso abierto es un canal más de comunicación para temas de, de difusión de la ciencia, producción académica, científica, tecnológica, que generan los investigadores. Eh, no solamente es el acceso abierto, existen muchas otras formas de difundir la producción que se genera o la ciencia que se genera a través de la investigación. Existen revistas, existen bases de datos que algunas de ellas son de paga, existen libros, existen artículos, bueno, y existen muchos otros medios que nos ayudan para nosotros conocer eh, de alguna manera eh, resultados de la investigación científica. Pero el acceso abierto es una manera más de difundir este, este, este beneficio, esta, esta información. El acceso abierto es eso que llamamos un acceso gratuito a la información y al uso de la misma sin restricciones de los recursos digitales por parte de todas las personas. Por parte de la UNESCO lo que ellos piden es que este acceso abierto brinde a todo interesado el acceso al, al, la resulta al resultado de la investigación científica. Eh, el acceso abierto permite que cualquier usuario pueda leer, descargar, imprimir, buscar o distribuir textos completos bajo un propósito legítimo, todo esto sin barreras económicas, legales o técnicas, más que las que tengamos, de alguna manera, en conexión a Internet. Este movimiento de acceso abierto tiene ya fundamentos. Eh, por un lado, eh, a través de la declaración de Budapest, eh, que se dio en el año 2002, esta lo que buscó y conceptualizó como acceso abierto fue la disponibilidad gratuita en Internet precisamente para ganar ese beneficio universal, que todos pudieran tener ese acceso a, al Internet. ¿no? Y obviamente, una vez que ingresamos a, al Internet, tenemos nosotros acceso a muchos de los recursos. En el año 2003, surgen otras dos declaraciones que fortalecen el concepto de movimiento en acceso abierto, lo que es la declaración de Bethesda y la declaración de Berlín. Primero surge la declaración de Berlín y ya está, lo que nos señala es que los autores deben dar el derecho y el acceso gratuito a todo la, lo que escriben de manera inédita, que todos podamos consultarlo en ciertas plataformas, ¿no? Ese es otro de los puntos que se aborda en la declaración de Berlín, en donde dicen... Bueno, ya que, ya que busqué que todos tengamos acceso al Internet y ya que se buscó que, como este concepto de acceso abierto, los autores nos den acceso a sus, a sus resultados de investigación, a sus escritos, ¿dónde lo vamos a poder realizar? ¿No va a estar ahí, eh, de alguna manera, circulando en Internet sin quizá una estructura donde tengamos un, un depósito específico donde nosotros podamos acceder. Y es ahí donde se, se documenta que estos depósitos existan en repositorios administrados por las instituciones de educación y que cuenten con un formato estándar para que todo interesado pueda acceder a esta información. Entonces, eh, finalmente, la declaración de Bethesda lo que suma es que no solamente eh, los escritos eruditos de los autores estén disponibles, sino también todos los resultados de las investigaciones científicas. Eh, esto es lo que tres, tres, tres momentos que de alguna manera eh, suman al acceso abierto ese beneficio. ¿no? De ahí surgen directrices de la UNESCO que de alguna manera señalan la promoción, la promoción del acceso abierto. Esto que ustedes ven en colores azules, es lo que verdes, perdón, es lo que está señalando y marcando eh, el movimiento de acceso abierto a nivel mundial. Eh, de manera nacional, también se, se fortalece este tema de acceso abierto. Esto surge en el año 2013 y va evolucionando en el año 2014 y 2015 a través de CONACYT, a través del decreto de diario de la federación, ellos de alguna manera fortalecen y, y hacen oficial el uso de, de recursos en acceso abierto. ¿Qué beneficios nos brinda el acceso abierto? El primero y más importante, comparte el aprendizaje a todo interesado. Permite que todos podamos tener acceso a esta información nos da la posibilidad de reutilizar la información y los datos que son resultados de investigaciones, claro, siempre y cuando se, haya, se haga una citación adecuada y, y se dé reconocimiento al autor como tal. Se brinda la diseminación, diseminación y promoción de la investigación y, bueno, a través del, del acceso abierto, eh, libre a los textos com, completos, promueve que el acceso continúe ganadeptos entre los autores. Estos son algunos de los beneficios. Y bueno, quienes ahorita están en, en línea y que son investigadores, seguramente nos ha, ya nos lo han comentado ¿no? y ya se ha expuesto en algún momento. ¿Cómo protegemos todas las investigaciones y toda la producción si se pone en una plataforma de acceso abierto? Hay algunos que, que nos dicen, ¿no? Para mí está vulnerable porque no hay un, una propiedad de, de, de derecho ahí que me legalmente sancione a quien está utilizando uno de mis productos sin hacer referencia o cite directamente mi autoría, ¿no? Existen licencias, hay licencias Creative Commons que, que de alguna manera... Eh, protegen toda la producción en acceso abierto. Estos son modelos de contratos que sirven para otorgar públicamente el derecho a utilizar las publicaciones, que de alguna manera muchas de ellas están protegidas por derecho de autor, y van marcando de alguna forma lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer con los documentos que vemos en acceso abierto. Um... Perdón, este, es que me dicen que hay más usuarios que desean conectarse, pero ya alcanzamos los 100 participantes. Eh, denme un minuto, voy a revisar. Eh, bueno, ya pudieron entrar algunos más. Perdón, regreso. ¿Qué es lo que, cómo nos protegen estas licencias, los documentos en acceso abierto? Son seis licencias. Eh, lo que nosotros aquí señalábamos en la presentación en la parte inferior, estos iconos son importantes que ustedes, son importantes que ustedes los conozcan. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes consulten una producción en acceso abierto, es importante que si de este documento, de este, de este producto, lo van a tomar para poder eh, generar nueva ciencia, habrá que identificar qué es lo que el autor está señalando en este documento que ponen disponible. Eh, este muñequito, esta personita, nos indica que lo que el autor quiere es reconocimiento al autor. Si nosotros vamos a tomar esa obra para poder generar alguna investigación, habrá que hacerle reconocimiento como tal al autor. El segundo ícono nos señala que, esa obra que nosotros estamos tomando, por ejemplo, en el caso de las tesis, si estoy tomando una tesis porque yo ya estoy trabajando con mi documento de tesis o, o quiero generar un artículo en ese tema, y si este ícono segundo lo tiene señalado en el documento en acceso abierto que yo estoy consultando, me dice que esa obra, específicamente esa tesis o ese artículo que estoy consultando, no va a tener o no voy a encontrar ningún derivado, no, se no hubo traducción del documento, no se transformó esa obra en ninguna forma, no pero estamos hablando íntegramente de la obra. Esa tesis no se, tra no se, no se transformó en absolutamente ningún otro documento. Por tanto, bueno, pues este, de alguna manera no vamos a encontrar ninguna transformación de este, de este documento que estamos consultando. Así como es, lo estamos revisando, así es como lo vamos a encontrar en otras plataformas quizá. El tercer icono nos señala que ese documento no es comercial, o sea, el autor dice no se puede tomar este, este producto para un uso comercial. Y el último icono es el que nos da la pauta de continuar con el acceso abierto. Quiere decir que todo lo que derive se comparte de la misma forma, es decir, en acceso abierto, y le brinda esa continuidad. Estos cuatro íconos se combinan en seis licencias que el autor le señala al producto que coloca en acceso abierto. La primera licencia es la de reconocimiento al autor. Si nosotros vemos exclusivamente reconocimiento al autor, quiere decir que vamos a poder generar una obra derivada, que vamos a poder hacer un uso comercial del documento, que lo vamos a poder compartir igual y vamos a poder aplicar diferentes acciones porque el autor solamente nos está pidiendo que le demos un reconocimiento a él como autor. La segunda licencia nos señala mismo reconocimiento del autor y nos dice que ahora que este, este documento que nosotros estamos utilizando o reutilizando se va a compartir igual lo que derive de aquí. La tercera licencia señala que hay que dar reconocimiento al autor y que esa obra no tiene derivados, es decir, no, tiene, no hubo modificaciones de la misma. Después también tenemos la licencia reconocimiento y no comercial, reconocimiento al autor y esa obra no puede darse a un uso comercial. La cuarta la licencia, reconocimiento al autor, no comercial y compartir igual. Ajá, no podemos hacer uso de, de venta de ese producto en ningún momento y por ningún, de ninguna forma y todo lo que se genere de ahí se comparte de la misma forma. ¿no? Y finalmente, eh, el reconocimiento al autor, no comercial y sin obra derivada. Estas licencias son importantes que nosotros como eh, interesados y, y consultores de, de los documentos en acceso abierto, las, identi las identifiquemos perfectamente bien porque nos da la pauta de la manera en la que está protegido ese documento que estamos consultando. Entonces, Sí existe una protección en el acceso abierto, ¿no? Estas licencias de alguna manera sí señalan qué es lo que podemos o no hacer con los documentos que encontramos libres de consulta y de descarga. ¿En dónde podemos ver el acceso abierto? Hoy en día ya hay muchas plataformas que nos brindan versiones en acceso abierto. Aquí ponemos lo que es el DOA, que es el directorio de mundial en temas de journals, eh, Dialnet, repositorios institucionales, lo estamos englobando porque no es un solo repositorio, cada institución pública eh, tiene la posibilidad de contar con un repositorio institucional y muchos de ellos ya están operando eh, a través de las licencias Creative Commons, que son de alguna manera en tema de acceso abierto, Latin, Latin Index, que también de alguna manera es en acceso abierto. Y esto es solo por mencionar algunas, ¿no? Pero esto estoy hablando en tema mundial y en acceso abierto en nuestra institución contamos con tres plataformas, que esa es la intención de esta sesión, que ustedes las conozcan, las puedan utilizar, porque aquí van a encontrar investigaciones y producción académica que nuestros investigadores generan en los temas que se abordan, en las materias que nosotros tomamos como alumnos, la primera eh, plataforma en acceso abierto que tenemos nosotros eh, totalmente a, eh, disponible, Redalí. Esta plataforma surge en el año 2002 y tiene el fin de, de mejorar la visibilidad, consolidar y, y de alguna manera abrir la puerta a toda esa consulta de revistas de ciencias sociales y humanidades en la región latinoamericana. Después, en el año 2011... Surge el repositorio institucional, esta plataforma eh, se publica a través de la Gaceta de 2012 y de igual forma institucionalizando que va a existir este repositorio donde lo que va a hacer es incentivar, alentar y promover el conocimiento abierto y el patrimonio universitario. ¿Por qué? Porque el repositorio alberga toda esta producción que se genera por parte de nuestros profesores e investigadores. Eh, también surge una plataforma más en tema de acceso abierto disponible para nuestra institución, es la Hemeroteca Digital, esta surge en mayo del 2016, y esta plataforma lo que va a concentrar eh, son las revistas editadas por nuestra universidad. El Repositorio Institucional es una plataforma digital, que contiene información científica, tecnológica, de innovación académica y cultural que genera nuestra institución. Ustedes van a poder ingresar a través de la dirección ri.omx.mx. Más adelante vamos a ingresar y les voy a mostrar a grosso modo lo que ustedes pueden encontrar. ¿Cuáles son los beneficios de consultar fuentes de información científicas? Hoy, ustedes como alumnos al momento de que tienen la necesidad de investigar para elaborar algún proyecto, para generar algún, algún escrito, alguna investigación que les piden como parte de su formación. Pues muchas veces el, el acceso al Internet ya está totalmente abierto, ¿no? Y nos vamos a encontrar con muchas páginas eh, que nos puedan brindar esta información, pero no todas esas páginas tienen, ese proceso de investigación y de, y de fundamento científico que de verdad nos abone, ¿no? Lo vamos a poner como ejemplo el día de hoy, ¿no? Hoy estamos viviendo una situación mundial en un tema de salud donde nos estamos a la vez informando y desinformando de un tema, ¿no? Se, se, se dicen muchas cosas del tema de COVID, empezando por cuáles son los síntomas realmente, eh, ¿De qué forma podemos, eh, de alguna manera, si no es que evitarlo, quizás sí controlar que esto se, se extienda en una mayor medida? Y bueno, igual ahí podemos entrar a una página en internet, le doy COVID y me va a salir un mundo de información que se ha escrito en todo el mundo, ¿no? Y yo sabré, tendré que tener ese, ese, esa, esa visión y esa, ese criterio. ...para poder yo ingresar a los vínculos que de verdad me aporte una información... Eh, ...que ya se sometió a un proceso de investigación, que, que no es una información que salió de mi vecina... ...y que a lo mejor mi vecina no tiene toda la formación eh, académica y quizá solamente emitió algún comentario... ...alguna experiencia en el tema de, de COVID, pero no tiene todo este, este fundamento, esa, esa respuesta, ¿no? Entonces, bueno... Por eso es importante consultar fuentes de información científicas. Muchas de ellas ya son de fácil acceso y la información es original, ¿no? Tienen referencias, que es lo que ahorita comento, a investigaciones realizadas. Permite abarcar periodos de tiempo, permitiendo un análisis longitudinal de la información. No es una información que surge en un... En un en un instante, sino tiene un proceso, ¿no? Esa información que nosotros consultamos ya es información que fue sometida a un proceso de, de análisis en, el, en la investigación como tal. ¿Por qué no utilizar documentos de fuentes de consultas no confiables? Lo que ahorita comentamos, ¿no? Tienen problemas de fiabilidad y validez de los datos que encontramos. No hay un, un, una investigación eh, científica, no hay un modelo, no hay, un, no hay de alguna manera un, un estudio que, que me dé la validez de los datos que me están eh, de alguna manera brindando y me están poniendo en disponible. ¿no? En ocasiones es difícil también encontrar datos sobre un tema específico que estamos investigando. Existen carencias de información sobre el proceso de obtención de la misma y problemas en la definición de los conceptos que utilizan. Por lo mismo, ¿no? De que carecen de todo ese proceso de, de investigación científica. Eh, de esta forma es que nosotros hoy los invitamos a todos ustedes a que utilicen el repositorio institucional, y estoy hablando exclusivamente de que, con el que cuenta nuestra universidad, que también no es el único repositorio. La intención es que ustedes eh, vayan de alguna manera eh, introduciéndose a lo que es una consulta a bases de datos que nos ofrecen documentos con un fundamento científico. Estos repositorios de alguna manera nos van a ayudar a tener esa visibilidad, a poder de alguna manera comunicar la información. Esta información viene de procesos de, de evaluación, de revisión, eh, y que de alguna manera, eh, y que de alguna manera, perdón, eh, nuevamente voy a revisar el tema de los que están por entrar. Me dicen que les marca que no pueden entrar. Eh, listo, ya se encuentran otros cuantos. Muchas gracias. Eh, bien, esto es lo que, lo que nosotros de alguna manera invitamos a utilizar. ¿no? Esta es el, la, la pantalla principal que ustedes van a poder consultar al momento de ingresar al repositorio. La forma en la cual está estructurada eh, van a ver en la parte superior un buscador en donde ustedes van a poder colocar el tema que deseen eh, de alguna manera encontrar. Viene un banner en donde ubicará noticias eh, relevantes acerca del repositorio en materia de acceso abierto. Viene un menú de opciones de acuerdo al tipo de producción o de investigación que nosotros queremos accesar. Viene un, en el lado derecho eh, una, un apartado de comunidades temáticas, específicamente de los temas que aquí se señala. Y en la parte inferior de esas comunidades temáticas se encuentran las opciones de búsqueda. Nosotros podemos buscar por autor, por título, por materia, dependiendo de las necesidades que tengamos. Eh, en la parte inferior de la plataforma, ustedes van a encontrar eh, algunas otras referencias y vínculos a otras plataformas en acceso abierto. Voy a ingresar al repositorio eh, de igual forma lo voy a compartir. Eh, ya lo ven, ¿verdad? Ya, ya se ve. Gracias. Sí. Bien. Este es el repositorio institucional. Este es el buscador que les señalo. Ustedes aquí, por ejemplo, yo quiero saber algo acerca de la gestión de proyectos. Le van a dar buscar y en ese momento les va a mostrar una lista de lo que encontró acerca del tema. Una vez que ustedes identifiquen el producto que quieren consultar, le van a dar clic al, al documento y les va a mostrar la versión en PDF. Ustedes la van a poder abrir y aquí obviamente ya les permite hacer la descarga del documento y ya lo van a poder consultar a texto completo. Del lado derecho viene lo que es el título de la obra, el autor y algunos metadatos importantes como una ficha bibliográfica del mismo. De igual forma, importante, aquí nos señala cuál es la licencia que el autor le aplica a este documento para su consulta. Eh, esta plataforma, de igual forma, nos permite a nosotros eh, encontrar documentos, por ejemplo, si yo quiero ingresar a los documentos que generan los centros universitarios, bueno, pues yo lo hago a través de este vínculo y aquí me lista todos los centros universitarios. Aquí ustedes pueden ver el número de documentos que cada centro universitario ha depositado para, para consulta en acceso abierto en el repositorio institucional. Si lo quiero hacer yo, bueno, es que sabes que yo quiero solamente encontrar investigación eh, de colección científica bueno, pues aquí nos clasifica todo lo científico, lo académico, lo cultural, y aquí es donde nosotros podemos ver todo lo que se ha depositado en producción científica. Uh -huh. Hay un apartado que nos habla de la interoperabilidad de CONACID, por ejemplo. Aquí nos señala todos estos artículos que ustedes y productos que encuentran disponibles en el tema de interoperabilidad, es todo lo que ya se encuentra disponible a través del Repositorio Nacional. Hay algunos, eh, hay más de 3,000 documentos disponibles en el, repositorio, en el Repositorio Nacional que lo que están brindando es esa visibilidad al autor. Eh, hay algunos otros apartados de igual por parte del Repositorio. Aquí están los criterios que les comento. Ustedes pueden investigar, bueno, pueden consultar por autor, por título del, del documento, por materia... Eh, por tipo del documento. Aquí, por ejemplo, si yo le doy tipo de documento, me muestra todos los tipos de documentos que ustedes tienen eh, disponibles en un repositorio institucional. Aquí estoy abriendo el espacio a que me muestre más de 100 tipos de documentos y me hace la lista eh, que dice que son 69 tipos de documentos los disponibles, ¿no? Entre artículos, tesis, eh, capítulos de libro. Eh, me muestra también documentos académicos que son guías de evaluación, eh, temas de ensayos, que, que de alguna manera también les puede aportar a todos ustedes. Voy a regresar a la presentación. Bueno, el repositorio tiene más de 7000 documentos en producción científica, tiene más de 8000 documentos en producción académica, en lo que comentábamos, antologías, apuntes, ensayos, guías didácticas. Eh, tiene cinco patentes en este momento en temas de producción tecnológica y de innovación. Estas patentes están disponibles y tiene más de 2000 mil documentos en producción cultural, fondo antiguo, museos, obras artísticas y, y de alguna manera eh, producción que se genera en este concepto, en este rubro como tal. Nuestro repositorio, hace ya casi dos años, se vinculó a un repositorio nacional con la intención de precisamente interoperar y generar mayor visibilidad de lo que se hace en nuestra universidad. El repositorio nacional es una plataforma centralizada que agrega la información de los repositorios institucionales, eh, hoy suma más de 105 repositorios a nivel nacional. Todos ellos ya están vinculados a través de la URL que aquí les coloco, repositorio nacional cti.mx. Si ustedes ingresan a esta URL, van a encontrar producción de 105 repositorios. Entre algunas universidades que ya se encuentran eh, vinculadas, la Universidad de San Luis Potosí, la Universidad Nacional de Medicina Genómica de la UNAM, la Universidad de Colima, la Universidad de, eh, de Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto Nacional de Pediatría, Centros de Investigación eh, sobre América del Norte de la UNAM, la Universidad Metropolitana, la de Querétaro, Puebla, el Colegio de Sonora, el TEC de Monterrey también ya tiene una versión disponible de la producción que se genera por parte de su comunidad. Y repito, son 105 repositorios. Es importante que también ustedes los consideren. Así como entré ahorita al repositorio institucional, ustedes pueden entrar al repositorio nacional, colocar algún tema que ustedes estén buscando. Eh, lo voy a compartir también para que ustedes la conozcan. Esta plataforma, eh, que de alguna manera... Eh, ustedes pueden utilizar para beneficio de consulta la intención es esa chicos que de alguna manera nos vayamos formando en toda la, la de alguna manera las fuentes que consultamos ¿no? aquí ya tengo el repositorio nacional esta es la, la, la URL que les estoy colocando Explora el repositorio nacional y por ejemplo, igual si yo busco un tema de administración de proyectos aquí ya me hace una búsqueda y me va eh, de alguna manera colocando información. Si yo ingreso, por ejemplo, a alguno de los productos, aquí me dice que es una tesis de maestría, yo le doy clic en la administración de proyectos y aquí me, me vincula y me dice que este documento se encuentra en, la, en el repositorio institucional de la Universidad de, de, de Puebla. Y bueno, de alguna manera... Yo ya puedo ingresar a, al documento y yo lo puedo consultar a texto completo. Esta es la importancia y el beneficio que dan los repositorios, ¿no? Que ya nos va a permitir accesar a información no solamente de mi universidad, sino de las universidades de, de todo el país, ¿no? Ese es, el, el, de alguna manera, el objetivo que busca eh, CONACID al momento de generar una plataforma nacional. Eh, por otro lado, tenemos otro de los productos que también nuestra universidad tiene en tema, de acceso, en tema de acceso abierto como parte de la divulgación en la ciencia, es la hemeroteca digital, para la cual yo invito a que en este momento el licenciado León, él es integrante de la dirección de, de proyectos y estudios este, especiales de la Secretaría de Planeación, quien administra directamente esta plataforma de hemeroteca digital y que conoce el alcance que se ha, al que se ha llegado al momento de que surge este proyecto Adelante, León. Hola, buenos días a todos. Hola, Edith. Hola, León. Bienvenido. Gracias. Gracias. Este Pues sí, bueno, la hemeroteca digital es un proyecto de acceso abierto que busca sobre todo aumentar la visibilidad, la caracterización y la, la clasificación de las revistas, y sobre todo mejorar la calidad de sus procesos editoriales. Y, bueno, este proyecto eh, se empezó a trabajar desde... De, de, bueno, ese mismo año se puso en línea, ¿no? Comenzamos con seis revistas... Tres revistas que de reciente creación y tres revistas que ya contaban con una plataforma en OJS. ¿no? Los principales objetivos de este proyecto es, el primero es agrupar en una sola plataforma todas las publicaciones científicas de la universidad. Y el segundo es establecer criterios, criterios uniformes y lineamientos para todas las publicaciones periódicas de la universidad. Ah, ¿Le puedes adelantar a la presentación? Por? La siguiente, por favor. Lo que ofrecemos a las revistas que están dentro de nuestro portal es, primero, un portal generado, o una página, a partir de diversos criterios de indexación de, de las bases de datos y de los índices científicos que nosotros consideramos más importantes a, tanto a nivel nacional como a nivel este, Latinoamérica y a nivel internacional. Eh, entre ellos, tomamos en cuenta sobre todo al índice del CONACYT, a Redaric, Latindex y Cielo. En, dentro de todo el proceso de desarrollo del de portal de la hemeroteca, consultamos todos los criterios que, que evaluaban estos índices a las revistas y, pues, decidimos desarrollar un portal que tuviera todas las, todos estos requisitos que permiten a las revistas estar dentro de estos índices. Aparte de ello, les ofrecemos este, un gestor editorial que permite a las revistas llevar a cabo todo el, todo el proceso de dictaminación de un artículo, desde su recepción hasta su publicación, y todo ello dentro de una misma plataforma tecnológica. Asimismo, pues el portal genera estadísticas de consulta de las revistas. En del portal en general, pero de las revistas independientes. También ofrecemos. Sí. también perdón, perdón, no quisiera parecer, bueno sí, soy entrometida. Preguntarte, estos cursos de... para gestor editorial están disponibles para quien tenga interés. Este, es que si no te pregunto luego se me olvida. <risa> perdón. Sí, no se preocupe. Gracias por la pregunta. Eh... Pues, el proceso que nosotros seguimos por lo general es que las personas que están interesadas en publicar una revista o en tener un, este, un proyecto editorial de esta naturaleza, eh, se acercan a nosotros y nos vamos a hacer la planeación de la revista, hasta, pues sí, toda esta capacitación en el manejo de la plataforma, de OJS y en temas editoriales. Eh, si tienen por ahí interés en, en desarrollar alguna publicación, eh, pues sí, con todo gusto se pueden acercar y les damos toda la información que, que necesitan. Eh, al año realizamos dos seminarios de capacitación para editores y aunque nos concentramos sobre todo en los temas que les interesan a los editores que ya están dentro de la biblioteca, pues en realidad están abiertos para cualquier persona que esté interesada en, en estas temáticas. Eh, hemos realizado, me parece que cuatro. Y hemos abordado temas desde derechos de autor, buenas prácticas editoriales, eh, Hemos tenido visitas de los directores de LatinDex, de Cielo y por supuesto del doctor Aguado de Redalic. Y pues sí, bueno, está, todas estas actividades están abiertas para quien esté interesado en, en publicar una revista o en planear una revista científica. Y bueno, no sé si respondí su pregunta. Sí, muchas gracias. Mucha, es que estoy dando ahora la materia de historia y medios impresos y procesos editoriales, entonces este, me interesaba uh -huh. mucho. Gracias, muy amable. ¿Le doy el siguiente, León? Sí, no, así estoy. Bueno, así estoy. Bueno, como aquí lo mencionan, eh, actualmente tenemos 22 revistas en el portal 7.000, poco más de 7.000 artículos y 11.300 autores. Aparte de pues todo lo que ya mencioné que les ofrecemos a las revistas, eh, ahora sí, la siguiente, por favor. Eh, nosotros... So Ofrecemos también, eh, dentro del tema editorial, una de las grandes ventajas que nuestro portal le ofrece a las revistas es que ofrecemos diferentes, diferentes formatos de lectura en línea. Y dentro de la lectura en línea, eh, contamos con, bueno, durante todo el proyecto hemos contado con el apoyo de Redalic en todo momento y pues eso nos ha ayudado mucho a consolidar tanto criterios como herramientas y afortunadamente para las revistas que están dentro del portal les ofrecemos un lector inteligente de artículos que es la misma tecnología que tiene Redalic en su portal, pero para las revistas universitarias. Este lector de, de artículos se genera a través del de marcaje de los mismos en un lenguaje que se conoce como XML, con un estándar que se denomina JATS, que es especial para, para artículos científicos. Lo que nos permite este lector, de, este lector inteligente es... Pues un diseño que se adapta a cualquier, este, a cualquier dispositivo. Este lector lo pueden consultar en su computadora, en su tablet, en su celular. Y el diseño se va adaptando a, al dispositivo en el que yo lo lea. También nos permite, por ejemplo, dividir el artículo en secciones y consultar secciones independientemente. ¿no? Sí, y yo quiero por ejemplo, consultar solamente la introducción o el apartado de metodología. O incluso si solamente me interesan las referencias de un artículo, pues puedo navegar dentro del mismo sin necesidad de leerlo todo o este, sin necesidad de estar este, pasando páginas en un PDF, sino ya con este lector pues puedo consultarlo, la sección que a mí me interese o el artículo. En su totalidad. Eh, La siguiente, por favor. Ah, no, perdón, creo que ya terminaba. Pero bueno. Gracias, León. Eh, si eh, alguna duda en este tema... Como ¿En... les comento... Adelante. Perdón, León, no te escuché. Eh, eh, sí, bueno, no, no, eso, si alguien tiene alguna duda sobre la hemeroteca, eh, adelante. No, ninguna duda. Pues como pueden ver, son dos plataformas eh, ya muy fortalecidas. En el caso de la hemeroteca digital, como comenta León, el hecho de ya contar con un visor inteligente nos da todo ese beneficio de poder consultar una revista electrónica, ¿no? ya permite de alguna manera leerse eh, de forma seccionada, sin tener que ver, como dice León, hacer todo un scroll a un documento en PDF e ir buscando las secciones, ¿no? Eh, este proyecto también ha crecido mucho y ha avanzado mucho en temas tecnológicos. Y bueno, precisamente es ahí donde, eh, por aquí, este, levanta la mano Jessica. Adelante, Jessica. Ah, bueno, como hemos visto, sí es muy importante, como lo que ustedes dicen, de las plataformas, ya que nos pueden servir en nuestra vida, bueno, tanto en nuestros estudios como en la vida cotidiana. Y bueno, por aparte por mi parte sería esto, todo. Gracias, Jessica. Y yeah. precisamente en este sentido de lo que hoy comenta León, ¿no? Eh, la hemeroteca digital está eh, muy avanzada en un tema tecnológico al momento de ofrecer un visor inteligente y la diversidad de formatos en los cuales se puede consultar un artículo, es ahí donde ha surgido una amplia necesidad de hablar de un tema de preservación. Y es algo en lo que ya tenemos que trabajar, es algo en lo que el esfuerzo ya tiene que empezarse a, a sumar en mayor medida. La Oficina de Conocimiento Abierto ya tenemos, eh, hace un año comenzamos a acercarnos por ahí con algunos eh, integrantes en la UNAM, quienes llevan ya un, un buen trabajo eh, en tiempo y en, en, en concepto de todo lo que es el tema de preservación digital. Eh, en este momento voy a cederle la palabra al licenciado Jorge Estrada, él es integrante de nuestra oficina, quien ha trabajado y ha estado investigando, él es licenciado en filosofía y tiene el perfil para de alguna manera hablar de lo que es el eh, tema de preservación, porque es importante, ¿no? ¿Cómo hacerlo? La facultad, Nuestra Facultad de Humanidades tiene una licenciatura en este sentido que fortalece y trabaja mucho en el tema de la preservación. Hola, George, muy buenos días. Adelante. Adelante, George. ¿Nos escuchas? No te escuchamos, George. Sí, ¿nos escuchas, George? No te escuchamos a ti, perdón. Bueno, bueno, George. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, ahora sí. Adelante. Ah, bueno. Este, bueno, eh, aquí lo que yo bueno, les voy a mencionar es sobre la importancia de lo que es la preservación digital. Eh, este es un tema eh, muy, muy, este, muy importante, sobre todo en estos tiempos en la cual la tecnología este, va, va este, superándose a sí misma cada, cada día. El... El, el punto aquí es entender qué es la preservación. La preservación, eh, en pocas palabras, es que los documentos, principalmente digitales, este, sean, sean pu eh, se puedan ver en un futuro, algo así rápidamente, y que esos archivos puedan ser, eh, puedan tener accesibilidad a cualquier persona y cualquier tiempo. Esto puede ser o sonar muy fácil para porque ahorita la mayoría de los documentos son en formato digital. Sin embargo, no es así. Siempre va a haber algunos obstáculos. Principalmente este eh, podrían existir tres. este Ahora, bueno, antes de pasar a estas, ¿cuáles son estos obstáculos? Actualmente, ¿cómo se preserva? Pues bueno, como, la, como eh, podemos verlo eh, a través del, del, de esa presentación, son tres principalmente este, las estrategias que se están ocupando ahorita, que es la preservación de la tecnología, eh, la migración de los datos y la emulación de las aplicaciones informáticas. Esto va este, eh, en conjunto con las tres eh, obstáculos principales la primera es, ¿qué se va a preservar y por qué se va a preservar? Este, en este caso, la, la, las tres, o los tres obstáculos podrían ser el, principalmente es la, las legales, puesto que muchos documentos que podremos encontrar en, en, la, en la web, como libros electrónicos, eh, artículos o incluso los, les, las tesis eh, eh, contienen lo que son las, las es, esa parte jurídica, esa parte legal que los está protegiendo y por lo tanto en ninguna de ellas se encuentra una autorización para poder preservar este, los documentos. Es decir, si un, un formato, eh, perdón, el, el, si un libro sale en formato PDF principal, bueno, en, en, su, en un primer momento no hay ninguna autorización por parte de tanto de un, una plataforma digital o, en nuestro caso, una institución este, como el repositorio institucional, en poder manejar y cambiar ese formato como tal a otro para poder alcanzar su preservación. Siempre necesitamos esa autorización jurídica, tanto de los autores como de las editoriales. Y, bueno, esto es un proceso muy difícil. Ahorita no, no existe como tal así una una legalidad para poder preservar este, los documentos sin que exista una autorización como tal de los autores. Otra parte es la económica, en la cual estos este, documentos, si, si no se contiene con un, con, un, este, con un formato como tal para poder preservarlo, es decir, ahorita actualmente existe lo que es el PDF, eh, sin embargo, eh, dentro de un año podría ya no existir o podría ya no este, eh, ser activo para algunos documentos. Y esto posiblemente lo podemos ver en este cambio que han sufrido el, las este todo lo que es la, la parte de la informática. En un primer momento estuvieron los disquets y después las computadoras ya no tenían estos datos y aún así nos quedamos con ese tipo de... de, de de dispositivos eh, después este, hay laptops, computadoras que ya no tienen la apartado del CD-ROM por lo tanto esta, este tipo de documentos que se encuentran en estos dispositivos ya se están quedando desplazados ahora, ¿qué pasaría si en algún momento las computadoras o estos, este, las laptops ya no tengan lo que es un dispositivo para USB todos estos documentos eh, podrían quedar este eh, en, un, en una etapa preocupante, puesto que ya no se podrían recuperar. Ahora bien, entonces, eh, nuestra en parte que, que ahorita vamos a confiar es en la nube. Sin embargo, muchas veces la nube tampoco es tan confiable, puesto que, primero, eh, este, una de las dos partes es quién se hace responsable de todo este tipo de la preservación digital tanto en una editorial como eh, en una institución como es nuestra, nuestra, nuestra universidad. Eh, nos hemos acercado a, a muchas este, instituciones. Eh, primero, bueno, eh, lo que es la casa, aquí nuestra universidad, y la otra parte es la UNAM. Hemos recibido ayuda por ambas partes, sin embargo, no tenemos como aún un, un centro o, o un equipo de... Este, en el cual podemos ayudar a preservar lo que ha hecho nuestra universidad. Digitalizar todos los documentos no, no basta, sino es checar el formato en el que se va a preservar. Eh, ahora bien, como les decía, muchas veces pensamos que estando en la nube se va a preservar, sin embargo, no es así. Eh, confiamos, bueno, actualmente ya confiamos mucho en, si yo lo tengo en la nube, eh, puedo preservar mis documentos. Sin embargo, no es así. Incluso, y lo más fácil, si yo no tengo internet, no voy a poder acceder a mis documentos. Ajá. Entonces, ¿cómo se va a hacer para poder preservar estos documentos? No? Digo, ahorita vamos a confiar mucho en lo que es una USB y en el formato PDF. Sin embargo, eh, a, a, actualmente hay un, hay un tipo de dispositivos como el Kindle, en el cual no hace acepta, bueno, acepta PDFs pero podría este, abarcar mucho espacio del dispositivo por lo tanto este tipo de dispositivos contiene, bueno solo acepta dichos formatos para poder acceder y tener mayor espacio ahora bien esto ahorita no nos preocupa mucho puesto que es un dispositivo este, como local no para este, ciertos usuarios de algunas plataformas. Sin embargo, ahorita no nos preocupamos tanto. Pero qué va a pasar en algún momento eh, cuando estos documentos ya no ya no podamos acceder. Sin embargo, bueno, simplemente todo lo que tenemos en el repositorio está en formatos conocidos como PDF, en punto, punto docs, eh, pptx y ahorita están a salvo. Pero posiblemente esto ya en un futuro, como con el avance de todo esto, no podría ser eh, acceder. Ahora, ¿es importante preservar? Pues sí, no solamente digitalizar los documentos. Ahorita podemos acceder a algunos papiros, no sé, de, de, de Egipto, algunas este, estelas. Sin embargo, eh, digitalizarlos ahorita solamente... Eh, eh, incluso una fotografía no no podría este decir que se está preservando. Eh, preservar es garantizar el acceso continuo a todos los documentos, eh, no solo por cierto tiempo, sino por, eh, podríamos decir, una, un tiempo ilimitado. Eh, es importante incluso, eh, ya de, de unos tips eh, para cualquier persona es comenzar con nuestros documentos, crear copias de seguridad. Hay algunos formatos que nos permiten crear como un formato neutro y que, que podemos este, abrir en cualquier dispositivo, no importa la, la, el, como la actualización de, de, de tal Un ejemplo, ayer estaba tratando de abrir un un PDF y lo abrí en un documento en un tipo de formato y me lo abrió, me lo abrió como este un bloc de notas, o sea, solamente los este, palabras sin sentido como tal. Y bueno, yo este documento pues ya lo ya lo perdí. Bueno, ahora solamente es volverlo a buscar y ya para para poder acceder a él, y este es un problema que nos podría ocasionar a todos, ¿no? incluso a los alumnos en nuestras tesis. Nos piden ciertos formatos como .doc, no sé si es .txt y pdf. Este tipo de formatos no nos garantiza que el, el, el, el documento sea preservado. Aquí, una de las partes es que se podría tener en cuenta es que en el, en el repositorio, podamos este, hablar con los alumnos para que ellos autoricen que, en el caso de las tesis principalmente, se pueda llegar a una este, preservación. Esto es la preservación en muy breves palabras. Es un tema muy, muy amplio que, y muy importante y preocupante a la vez, puesto que Incluso si no pensamos en la preservación de los documentos eh, y el PDF dentro de un año ya no sirve. Desafortunadamente todo lo que tenemos en nuestra universidad podría estar en peligro. Ajá. Por lo tanto, es un tema importante, ¿no? Y para eso, bueno, eh, afortunadamente tenemos una licenciatura como la Ciencia de la Información Documental, en la cual podrían este, ayudarnos y ayudar a la universidad para poder eh, tener este tema este, no sé en, a, a pie de batalla en, en, en este en este tipo de plataformas como eh, el repositorio institucional la hemeroteca y poder tener este, en cuenta este problema y poder garantizar que se va a poder preservar los documentos que tengamos ahí no sé eso es todo por mi parte, ahorita, es igual como les comento, la preservación en pocas palabras. Muchas gracias, George. No sé si hay alguna duda. Como lo comenta George, eh, hemos empezado a caminar en este tema de, de la preservación, porque efectivamente no el tema tecnológico avanza día con día. Eh, las plataformas deben ya contar con este concepto, con esta estructura de preservación. Eh, en las sesiones en las que hemos participado allá con compañeros en la UNAM, como lo comentó Jorge, tuvimos la visita de una eh, profesora de la Facultad de Humanidades que tiene ya un, un camino recorrido en este tema y de igual forma nos compartía, ¿no? Es importante y preservar no es solamente generar una copia, ¿no? Es comenzar con el análisis de cuáles son los datos de esta información que necesitas preservar, que en el tiempo necesitamos que sean y, de acceso de acceso inmediato, ¿no? Y que no tengamos que estar buscando, híjole, es que este lo hice con la versión 2016 y esta con la versión no sé qué, y este ya se perdió, y, y es algo que pasa, ¿no? Digo, yo soy ingeniero en computación y hace un buen tiempo estuve trabajando en la parte de la Secretaría de, de Administración de nuestra universidad, y pasó eso, ¿no? Eh, el servidor en donde estaba la información. Eh, ya no es un servidor que se opere por las versiones que tiene instalado y entonces se tuvo que buscar la manera de extraer esa información porque eran compras y cosas de, de datos este, financieros importantes y tuvimos que buscar la forma de poder extraer esta información porque no era suficiente que estuviera digitalizada como lo comenta George, ¿no? Eso no, es, eso no es preservar y las tecnologías nos pueden dar la sorpresa en cualquier momento y todo lo que ya tenemos y creemos que está seguro lo podemos perder en un instante, ¿no? El tema de la nube también, la nube ha sido un gran beneficio. Eh, de alguna manera, eh, la nube nos ha dado la posibilidad de almacenar un mayor número de información, una dimensión más grande, pero solamente estamos hablando del espacio, ¿no? de, de la cantidad de información, de la accesibilidad, a lo mejor los servidores hace muchos años eran servidores acotados en su acceso, no solamente por ciertas IPs, por ciertos permisos. Se podía consultar la información. Hoy ya no. Hoy ya las aplicaciones móviles nos permiten tener una versión de escritorio y poder yo desde mi celular accesar a información de mi, de mi área, ¿no? De, de lo que yo tengo guardado. La nube nos dio hoy esa posibilidad, ¿no? Desde donde yo esté, en cualquier lugar, en cualquier país, yo puedo entrar a mi información porque la subí a la nube, ¿no? Pero lo que comentó Jorge, eso tampoco es preservar, ¿no? Entonces, la nube igual es una infraestructura que de alguna manera algo le puede suceder y entonces va y no entonces, sí hay que hablar y hay que, hay que trabajar en ese modelo de preservación. ¿Por qué lo mencionamos? Porque es algo que, que tenemos que comenzar a, a implementar. La oficina de conocimiento abierto es una de las actividades en las cuales comenzará a realizar trabajo, planteará un proyecto de cómo hacer que, que toda la información que ya tenemos a disposición de los chicos, de toda la comunidad, siga y se mantenga disponible en el tiempo, ¿no? Eh, finalmente nos presentamos nosotros somos la oficina de conocimiento abierto somos una dependencia perteneciente a la universidad en este momento está eh, directamente vinculada a la secretaría de investigación y estudios avanzados y somos los encargados de administrar el repositorio institucional de nuestra de nuestra universidad así como de promover el acceso libre sin restricción económica tecnológica o legal, ...del conocimiento académico, científico y cultural que se genera en nuestra institución. Esto lo hacemos a través de políticas y estrategias de divulgación y capacitación. Así como lo comentó hace unos minutos León, eh, ellos por parte de la hemeroteca llevan a cabo actividades... ...en tema de, de, de revistas, de, de artículos, de, de todo lo que conlleva la publicación en una revista, ese proceso... Y nosotros llevamos a cabo toda esta, esta difusión y de alguna manera sensibilización en el tema de acceso abierto. No es A veces no ha sido fácil y de alguna manera sumar investigación científica que está publicada en plataformas de, de cobro y, y de alguna manera sumarla al acceso abierto. ¿Por qué? Porque hay restricciones legales también, ¿no? No ha sido fácil, pero es importante que también eh, como institución la consumamos y entendamos cuál es la importancia de ponerla en disponible en estas plataformas, ¿no? Eh, por nuestra parte, pues sería todo. Estas son nuestras líneas de contacto. Hay dos números telefónicos, una cuenta de correo institucional, ri.omx.mx. Nuestro repositorio se encuentra a través de la url ri.omx.org. Físicamente estamos en el centro de Toluca, en la, en la colonia Cuauhtémoc, Juan Álvarez, número 306, tercer piso. Estas son nuestras redes eh, donde nos, puede, nos pueden contactar. Este, tenemos Twitter, Facebook. Eh, de alguna manera una cuenta de Skype donde podemos tener alguna sesión en línea y poder de alguna manera abordar alguna de las dudas o temas. Y hay una cuenta de YouTube en, en, de la oficina de conocimiento abierto donde ponemos también en disponible materiales de audio y video que pueden abonar en el uso del repositorio. Yo les agradezco este espacio, espero que haya sido de su aportación y lo que buscamos es que los repositorios tomen esa fuerza de consulta por parte de ustedes como comunidad, como interesados. Eh, de alguna manera ustedes son los principales eh, beneficiados, los alumnos, este, que, que, que nosotros seamos ese medio en acercar este tipo de recursos para que ustedes tengan de dónde de dónde buscar su información, de dónde generar ciencia, de dónde a veces construir hasta una tesis, ¿no? Que tengamos este, este fundamento y que no vayamos y, dice por ahí Elías, un integrante más de la oficina, que no vayamos al rincón del vago y, y de ahí queramos sacar todo, ¿no? Porque esas fuentes no tienen todo ese fundamento, ¿no? No nos invitan de verdad a generar un producto ...con ese, ese proceso eh, científico de su constitución. Me da mucho gusto, Maestra Lourdes, que nos haya acompañado. Usted, mejor que nadie, nos entiende la importancia de estas bases de datos, de estas consultas. Repito, hoy esta pandemia nos dejó claro por qué es importante informarnos de estas fuentes. Nuestro señor rector tiene disponible una base de datos en este tema... Fuimos parte de esa contribución en la lista y también agradecemos ¿no? que muchos investigadores, que muchas universidades y que muchas otras plataformas pusieron versiones disponibles para la consulta y podernos documentar realmente lo que está pasando. Hay mucho trasfondo, pero en teoría lo que los científicos han escrito, han investigado y lo que tienen como resultado de esto, mucho de esto está totalmente disponible en acceso abierto. Les agradecemos, chicos. Eh, por ahí tenemos dos manitas levantadas, eh, Jessica y Ariel. Adelante, Jessica. De hecho, ya estaba bueno, en. Hace manita. rato participé. Entonces, sí. Gracias, Jessica. Tenemos la de Ariel. Eh, adelante, Ariel. ¿Ariel? Yo creo que igual y la levantó por... Ariel, no sé si tengas alguna duda, con todo gusto la abordamos. No, ¿verdad? Este, bien, chicos, pues sería todo. Yo les, les pediría un último favor... No sé si nos puedan regalar una imagen, quienes puedan abrir sus cámaras de que podamos ver a algunos de ustedes en su participación. Eh, esta discusión se va a hacer a través de las redes sociales sobre su asistencia, sobre tu, el conocimiento de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias León, les agradecemos mucho su tiempo, eh, doctor, era mucho gusto que nos haya acompañado por acá, mucho gusto doctor, este, y bueno pues quienes están hoy acompañándonos, profesores, investigadores, igual difundir estas plataformas a, todos, a toda nuestra comunidad, que las utilicen a su beneficio, muchísimas gracias, eh, que tengan un excelente día y estamos en contacto, para seguramente una futura este, visita o participación en este tema. Muchas gracias. gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Hasta luego, Edith. a todos ustedes. Maestra Edith. Hasta luego. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, doctora, perdón. Hasta luego, Xiomara. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Beto.